Bueno, pues empezamos con esta mesa eh, no binaria. Eh, yo soy Carlos, eh, parte de Centros Juveniles y parte de la red de, de A Todo Color. Eh, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una nueva mesa redonda de, de voces diversas, altavoz A Todo Color. Eh, durante esta semana estamos eh, tratando de, de generar espacios eh, para visibilizar uh, a las distintas siglas del, del colectivo, a las distintas personas que forman parte de, de la diversidad LGTBIQA+. Y, y, y bueno, pues eh, especialmente a aquellas voces de aquellos colectivos que no se suele hacer tanto caso y de las que no sabemos tanto. Y, y bueno, va un poco, va un poco el, el objetivo por aquí. Este año hemos tenido que adaptar nuestras actividades online y tiene sus contras, pero bueno, tiene sus pros también. Y hemos podido, podido bueno, pues contar con, con participantes que, que nos han permitido luego pues, eh, pasar a la plataforma online y, y, y difundirlo de una forma más, más amplia, quizás. Vale. Eh, bueno, pues bienvenidos Caen, eh, Dani, Ann y Darko, claro. Darko es eh, la persona que va a moderar eh, esta mesa no binaria. Es eh, parte de No Binaries España. Y, y bueno, pues, pues adelante. Muchas gracias, Carlos. Eh, pues sí, soy parte de, de Novinarias España. Eh, dentro de Novinarias España me, me encargo más de la parte de diseño y la parte de política, que es a lo que me dedico fuera de Novinarias España. Y nada, y voy a dar pie a que se presente cada une. Eh, vamos por orden alfabético, si queréis. Eh, ¿An? <risa> Pues, eh, hola, yo soy Ian, soy una persona no binaria. Eh, realmente no tengo muy claro cómo se supone que tengo que presentarme, pero bueno. Eh, soy artista y... Estoy muy, muy en blanco, en verdad. <ríe> o sea, espero mucho que se me pase a lo largo de... Haces, haces proyectos esto, pero... muy chulos, como por ejemplo vídeos de YouTube, no explicando explicando cositas. Tienes un canal de YouTube y, y artista multidisciplinar, que me gusta mucho cuando, cuando lo defines así, porque te dedicas como a muchas cosas ¿no? dentro de, de lo que es ser. Eh, ¿Dani? Bueno, pues hola, yo soy Dani, eh, soy una persona binaria. Me gusta lo de que todos vayamos a decir soy una persona binaria para que quede bastante claro, eso es, es fascinante. Pues yo llevo 10 años en España, eh, de los cuales 8 de ellos llevo haciendo activismo, ¿vale? Tanto, como, tanto dentro mm. del ámbito eh, afro, africano y afrodescendiente, como persona migrante que soy, como persona latina que soy, y también porque soy parte de la obviamente de la comunidad LGTB por la B y por la, por la T eh, soy activista, cosa que aprendes, este término lo aprendí hace muy poquito en una campaña en la que participé que me encantó cuando lo leí, dije mira activista, perfecto eh, bueno, estudié diseño gráfico y, y al principio intenté guiar mi dibujo hacia el activismo, luego me vi que me gustaba más el realismo y me quedé en el realismo y, y dibujar rostros y demás, pero bueno, pero sí que soy una persona que intenta hacer cosillas con el arte y, lo, y me intento centrar un poco en esa idea de ver rostros y en ver cosas que puedan ser diversas, como lo que son las caras. Y ya está, esa es mi. Bueno, si queréis saber mi edad, tengo 24 años y ya está. Guay, muchas gracias, Dani. Caen ¿Eh, pues hola, yo soy Kai, soy no binaria también, eh, yo tengo 20 años y bueno, pues yo también me dedico, aparte de al activismo, que soy con Darko en No Binaries España, eh, pues a mí me dedico a la fotografía y pues como mis compas un poco usando el arte también como reivindicación y, y como un medio más de activismo, ¿no? Y pues nada, en eso estamos ahora. Esto de decir la edad es un poco trampa, ¿eh? Yo no la voy a decir. ¡Ja, <risa> Eh, pues nada eh, esta mesa la hemos decidido dividir en, en varios temas concretamente tenemos como seis temitas y el, el primer tema que, sobre el que nos gustaría hablar es sobre migrantes y, y documentación entonces vamos a dar pie a, a Dani vale. pues eh, el tema de la inmigración es algo que porque... De, siendo como una persona migrante en silla sí, era un problema para mí ya era como un, un pequeño bache el solo saber que era una persona migrante dentro de un país europeo es cierto que cuando yo salí de la mano como una persona no binaria fue recientemente pero sí que es verdad que una de las razones por las que me frenaba y que me decía espérate espérate espérate era el, el hecho de que era migrante porque eso iba a hacer que si se hiciese realidad todo el tormento de lo que para mí era importante, que era el que en mi documentación cambiaran cosas. Entonces, claro, yo soy más que consciente que tengo, tenía muchísimos, muchísimos otros baches detrás para mi camino y, y me daba cierto miedo... Este, por, por eso, por el, el hecho de, de, de ser una persona migrante, ya que lo digo en el tema de la documentación, porque si yo quisiera eh, cambiar mi documentación, yo debo volver a mi país de origen. Y, a ver, se habla muchísimo de que en las comunidades latinoamérica bueno, en las comunidades del continente americano, ahí eh, ha habido durante muchísimos años, de precoloniales y todas algo, cosas, muchas comunidades, desde una perspectiva del tercer género, o, o desde una perspectiva de, no, del no binarismo, pues, occidentalizar muchísimo eso, pero es como una, mejor, la mejor manera de explicarlo. Pero es cierto que volvemos al momento en el que muchos países latinoamericanos perdieron, perdieron muchísimo de sus comunidades aborígenes. Entonces, Colombia, que es mi país de origen, en estos momentos va muy retrasado cuando la comunidad LGTB. Es cierto que se aprobó la unión civil entre personas de, del mismo, del mismo género, pero claro, ¿qué pasa con la comunidad trans? Pues la comunidad trans está muy, muy, muy, muy, muy abandonada. Entonces, si yo me veo haciendo cambios, va a ser el mismo no. cambio que yo no quiero. El tener que obligarme a poner que soy eh, una H, de hombre o un M de masculino en mi, en mi documento de identidad para poder transitar aquí. Y transitar, bueno, transicionar aquí, que en realidad al final transicionar no es verme haciendo una armación ni verme haciendo um, un cambio físico grande, sino el que por lo menos en mi documento de identidad eh, no haya una forma de identificarme de, de una parte ni de un lado derecho ni de un lado izquierdo. Entonces, ese es como mi... Desde la parte de migrante, es como era, era mi, uno de mis mayores miedos. Porque tenía que afrontar, afrontar eso. Es, tenía que ponerme delante de eso y decir, puedo decirlo, pero es cierto que yo no voy a poder cambiarlo. Porque tengo muchísimas otras más cosas. Yo soy residente en España, y entonces, claro, ser residente en España tiene... Muchos procesos antes, muchos, muchísimos otros procesos antes de, de cambiar esto. Entonces, al final, eh, muchas personas me dicen, no, si cuando tú hagas la solicitud de la nacionalidad y puedas acceder a la nacionalidad española, puede que lo cambie. Al, por lo, lo poco que he averiguado, para poder hacer el, algún cambio en mi DNI, el único que podría hacer sería cambiar mis apellidos, cosa que también quiero hacer. Poner el apellido de mi madre, al, eh, del primero, y el apellido de mi supuesto padre de, de segundo. Pero claro, el cambio de nombre, hasta que yo no sea españole <ríe> y son procesos que tardan. Y son procesos que tardan muchísimo, aunque la gente no lo, no lo sepa, es un proceso que tarda demasiado. Ya llevo tres años esperándolo y van a haber muchísimos otros años más. Genial. Pues, eh, Am, ¿quieres comentar algo tú también como persona migrante? Eh, alguna cosilla, sí eh, eso, bueno, como <ríe> ha dicho Arco, yo soy inmigrante también, eh, es cierto que tengo una experiencia muy muy eh, distinta a la de Dani eh, no solo por ser blanca que, que también, eh, sino porque pues yo llevo toda mi vida aquí, o sea, yo llevo más años viviendo en España que um, unas cuantas personas españolas que pueden votar, pero no tengo el dni tampoco yo soy residente y, y bueno es una de las cosas que pasan en verdad también cuando no tienes mucho dinero porque realmente el tiempo y el dinero vienen a ser cosas que están muy juntas y si no te dispones de mucho tiempo realmente el que alguien de tu familia se pueda sacar la nacionalidad pues se dificulta o, o paraliza prácticamente porque eso yo llevo aquí desde antes de cumplir los cinco años o sea cumplí los cinco años a los dos meses o así de llegar a, a España y pues eso o sea creo que hasta que o sea, tienes muchos años en los que tus padres eh, eh, pueden sacar la nacionalidad y eso facilitaría mucho que pues les exige si pudieran sacarla, pero para eso se requiere una situación de comodidad que, que en mi casa no, no tuvimos <ríe> y que realmente muchas personas migrantes no tenemos. Y también, en, como ampliando un poco lo que dijo Dani, eh, es muy, muy aleatorio cómo deciden dar la nacionalidad a la gente también, porque realmente pueden llevar mucho tiempo, pero hay gente que presenta la solicitud y en dos tres meses lo mismo puede tenerla, que lo mismo en cinco años no le han dicho absolutamente nada y lo mismo su trámite está paralizado y ya no sabe si tienes que volver a empezarlo o no. En mi caso también la experiencia es distinta porque yo soy de Argentina y Argentina es, irónicamente, uno de los países en general, ya, ya no digo de América, que por lo menos hace unos años tenía una de las mejores leyes trans. Pero... Pero la situación política en Argentina es muy extraña porque la gente va oscilando entre un tipo de gobierno y otro, con lo cual consiguen unas cosas y luego se las apañan para que llegue al poder un gobierno que las quite todas. Entonces, como que nunca tengo muy claro cómo va la cosa ahí. Pero por lo último que supe, según cómo está la ley eh, trans en Argentina, aunque nadie lo haya hecho, en teoría... Nada específica que no puedas decir, oye, quiero que me ponga a ser no binario en el documento. Pero claro, la, la burocracia allí, si, si en Argentina, o sea, si en España ya es algo que dices, uff, madre mía, la burocracia en Argentina, imagino que en Latinoamérica en general es, es ridículo. O sea, parece, parece una broma de, de muy mal gusto. Y eso, o sea, llevando tantísimos años aquí eh, y bien siendo viste por la mayoría de la gente como persona española realmente, porque nadie se imagina por lo general que sea de, de Latinoamérica, me veo pues en, en una situación, en algunos aspectos similar a la de Dani, que es... Eh, no puedo cambiar ni género, ni nombre, ni, ni absolutamente nada en, en el DNI, porque tendría que ir a Argentina, ni en el NIE, porque el NIE solo refleja lo que tiene mi DNI de otro país y otro continente. Y acceder al, al DNI de aquí pues tiene para mí pues, esas complicaciones que ya tiene el sacar un DNI Junto a pues las complicaciones con las que llevo lidiando años, que, que son el binarismo absoluto de las instituciones y el decir, ok, podría sacarme un DNI, pero tengo básicamente que, o sea, podría iniciar el proceso de sacarme un DNI y disponer mucho tiempo de mi vida en sacar un documento que luego tendría que mmm, dedicar muchísimo más tiempo de mi vida a intentar que refleje en algún aspecto eh, lo que soy porque va a ser sacarme otro documento más que diga eh, cosas de mí que no son verdad y en esencia eso y tú caen quieres comentar algo eh, con respecto a la situación aquí en españa pues claro, yo, mi perspectiva no es migrante. Eh, yo nací en España, tengo nacionalidad española. Eh, sí que, por ejemplo, yo, bueno, pues me fui a otra, a otra ciudad a, a estudiar. Yo soy de Málaga, me fui a Madrid y empecé un poco mi, mi transición social, por decirlo de alguna forma, ya estando en Madrid, identificándome como no binario, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que todo el proceso, eh, sí que el, el hecho de cambiar de ciudad dificulta una serie de cosas como. Bueno, yo en mi caso tuve que empadronarme en Madrid, entonces fue, fue un proceso también un poco más largo de lo habitual. Pero, pero bueno, ya el simple hecho de... Porque yo al final estoy hablando de cambiar mi nombre, porque claro, eh, no, no se valora la posibilidad de ponerte no binaria en ningún tipo de documento. Entonces al final el DNI no va a acabar reflejando cómo soy. Pero, pero bueno, y al final lo que creo es que todo el peregrinaje administrativo, toda la burocracia que hay que pasar, es casi una prueba de fuego no a la que tenemos que enfrentarnos, que es muy dura, es muy larga y, y, y no sé, es muy compleja realmente. Acaban casi quitándote las ganas de, de hacer ningún proceso, pero, pero bueno, es esto, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy casi acabando el trámite para poder cambiarme el nombre. Eh, yo en mi caso pues elegí un nombre neutro. Y, y bueno, ya de primeras en la ley te dice que no puedes utilizar un nombre neutro, que dificulte la identificación de tu sexo, género, lo que quieran llamarle. O sea, realmente ya, no sé, te están quitando esas posibilidades cuando, yo qué sé, si un, un bebé nace y se quiere poner un nombre menos binario, tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero cuando te lo cambias ya por razones de identidad de género y demás, ya se dificulta mm -hmm. la cosa. Y no sé, yo en mi caso, por ejemplo, eh, al realizar los papeles y tal, para poder cambiarme el nombre, me obligaron, me, me dijeron que sí o sí tenía que poner que era un chico, ¿no? que me identificaba con, con el género masculino y que, que así era más fácil, que entienden que soy una persona no binaria, que es un poco, no sé, está muy mala la situación para nosotros a nivel legislativo y demás, entonces que lo sentía mucho, pero que la única opción de cambiarme el nombre era pues, poner que era un hombre. ¿no? Que realmente eso no se va a ver reflejado en el, en el DNI porque eso conlleva procesos de hormonación y demás para que puedan cambiarlo. Pero, pero bueno, un poco eso. Y, y pues no sé, o sea, al final también, por ejemplo, en, en general creo que así en cualquier institución lo que te encuentras es un montón de desconocimiento. Nadie sabe cómo tratar una identidad no binaria, difícilmente una persona trans. Nadie conoce los protocolos y, y realmente tienes que hacer tú el, el doble de trabajo para informarte súper bien de todo lo que tienes que hacer. Pero al final, eh, no sé, en el... Casos más sencillos, no te libras de esperar meses y meses entre recoger toda la documentación y todo el peregrinaje que comentaba y demás. Pero bueno, al final, en algunos casos tienes más suerte y te puedes cambiar el nombre, pero al final eh, es como, bueno, he hecho este pequeño pasito, pero nunca voy a tener el, bueno, nunca. A ver, de momento no se puede tener el DNI que me representa, ¿no? Mi identidad no se va a ver reflejada, no va a dejar de ser hombre y mujer, ¿no? Bien. Eh, pues nada, eh, terminamos con esto un poco el, el proceso de conocer la situación de las personas migrantes sobre todo y de, y de la documentación y eh, ahora vamos a hablar de, de algo que llamamos el sistema, eh, decimos sistema porque, porque al final lo que nos enseñan es a, a ser cis ¿no? y, y a una normatividad y a un binarismo y, y va a empezar Caen hablando del del sistema educativo como, como persona que ha recibido esa educación? Sí, pues, no sé, quería hablar eh, un poco también de mi experiencia universitaria, ¿no? Que ya, pues, cuando empecé, digamos, a exteriorizar mi identidad y demás. Y, y bueno, como comentaba, es que prácticamente en cualquier institución, pues eso, ausencia de, de conocimiento de, de los protocolos y demás, ¿no? Yo en mi universidad, este año pasado, yo dije que quería cambiarme mi nombre en las listas y demás. Dije que, bueno, que me gustaría que se me tratara con mi identidad, lo cual me parece un poco de respeto básico. Y mi intención era que se respetaran mis pronombres, que son neutros ella Y, bueno, de, de primera, mi universidad es una universidad pequeñita que depende de, de la Rey Juan Carlos. Entonces, como que de primera... Me dijeron que esto era como algo súper novedoso, que no lo habían visto jamás, ¿no? De hecho, había gente que pensaba que ni siquiera había protocolo, resultaba que lo había, pero no los conocían. Y, y no sé, como que les chocó mucho, ¿no? Porque dijeron que había un par de personas trans, un chico y una chica, pero personas trans no binarias no habían visto nunca y demás. Y es como que me dijeron que nadie se había quejado, nadie había pedido como este tipo de cosas, ¿no? Que es como que raro esto que me estás pidiendo. Y al final, pues, para cambiar el nombre de la tarjeta y todo, como que, no sé, tuve que forzarme mucho, estar súper pendiente del trámite y demás. Pero, por ejemplo, al yo decir que, que quería que se me tratara por mi nombre, generalmente se, se entendió bastante bien, todos los profesores y demás lo respetaron bastante, aunque por dificultades de plataformas y demás, mi nombre todavía no se ve registrado, aunque según la ley debería, porque son documentos de exposición pública y demás, pero bueno... Pero, por ejemplo, a mis pronombres, o sea, no se los he escuchado prácticamente a nadie nunca, a pesar de hablar continuamente con la E, de, de pedirlo, de intentar hacer pedagogía, ¿no? Pero parece que la gente tampoco quiere aprender. De hecho, al, al hablar con, digamos, la persona que llevaba todo esto en mi universidad, le dije que, le, le dije, no, y dice, ¿quieres que sepa algo más, algo con lo que pueda ayudarte? Y le dije que quería que me trataran en neutro, ¿no? Y me dijo que lo sentía mucho, pero que eso no lo podía hacer porque la RAE decía que, que eso no es correcto y son una universidad y, y, claro, no pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por mi parte, eh, todos los trabajos que hago los hago neutros, siempre lo meto ahí en todo sitio y aunque, con, aunque no me señalan que no debería de hablar así, ¿no? Porque como que me dejan un poco hacer lo que quiera, la gente tampoco se lo aplica, ¿no? Entonces yo personalmente en mi universidad y tal estoy intentando mover cosas para para que se pregunten pronombres a todo el mundo por igual, para que, no sé, haya baños neutros, que al final también es una situación que a las personas trans pues, nos toca un poco, ¿no? Y, y no sé, al final intentar casi ser tú quien esté educando al resto, porque ni va a haber charlas de eso, ni a nadie le llega la información a veces si no es gracias a ti. Y, y bueno, la verdad es que es un poco complicado, porque te sientes como muy solo en el proceso, ¿no? Pero, pero bueno, al final... Por desgracia, por fortuna, somos nosotros los que nos toca, al que nos toca visibilizarnos un poco y educarnos. Que al final es eso, que a veces si no estás tú, nadie va a, llegar, a la gente no le va a llegar esa información. Creo que por eso es esencial ser visibles, ¿no? que es un poco lo que, lo que queremos con el colectivo de no Novinari, que es visibilizar, y, y lo que hacemos con todas estas charlas y demás, ¿no? Bien, yo, yo voy a hablar un poco de, de la otra parte, ¿no? de, de la parte del profesorado y, y del sistema. Eh, me he dedicado durante muchos años a, a ser profe, tanto la educación formal como, como la educación no formal. Y sí que tengo una postura quizás un tanto radical eh, y creo que lo que hay que hacer es eh, abolir el, el sistema educativo que tenemos ahora mismo. Eh, hay que reestructurarlo por completo, desde infantil hasta la, la educación para adultos, en universidades, eh, módulos de formación profesional, tanto medios como superiores, porque al final, eh, algunas veces lo, lo hablábamos, ¿no? que, que siempre te dicen, no, es que cuando hables de esto es... Eh, porque queréis educar para que sean trans, para que no. Eh, al final para lo que te educan es para que seas cis y para que seas hetero. Y, y es algo que se ve desde, desde infantil hasta luego eh, los, los libros de texto eh, que te dicen qué cuerpo es válido, qué cuerpo no es válido, eh, qué cuerpo es de hombre, qué cuerpo es de mujer, no porque al final siempre... Eh, te ponen un, unos cuerpos como súper delgados también hay que decirlo eh, con, con unos abdominales que yo no he visto en la vida y, y al final es eso la, la normatividad y el, y el binarismo eh, veo muy complicado el que se pueda cambiar sí que entiendo que existe la libertad de cátedra en la mayoría de sitios y que en algunas comunidades autónomas existen leyes que que dicen que hay que educar de otra manera, pero luego no, no hay un desarrollo y, y entonces estas cosas no se hacen. entonces Yo creo que habría que reestructurar todo porque eh, pienso que el, que el sistema educativo es la, una de las bases de un país. ¿no? Si educamos de una manera diversa e inclusiva, eh, luego se van a crear adultos que, que van a conocer esa diversidad y... Y van a saber que, que hay una, una frase que a mí me gustaba mucho de hace, que creo que era de, de antirracista, de hace mogollón de años, que era somos iguales, somos diferentes. ¿no? Que dentro de que, de que somos todas, eh, todas las personas de, de aquí somos distintas, deberíamos de ser iguales eh, en derechos eh, y se está demostrando que, que no lo somos. ¿no? Entonces, en, en mi opinión, por resumir, lo que hay que hacer es reestructurar el, el sistema educativo, eh, cambiarlo desde las bases, desde infantil, y, y empezar a educar de una manera mucho más inclusiva. Eh, y aquí ya me, me alargo, sé que es, me, perdóname Dani que me apropie un poco del, del discurso, pero que como tú no lo en esta parte, pero también debe de ser eh, anticolonial, antirracista, anticapacitista, porque claro, aquí nos enseñan ciertas cosas que sabemos de sobra ya que no fueron así, ¿no? Entonces, y, y que debemos de empezar a ser conscientes del, del privilegio que tenemos eh, como, como personas blancas, españolas, europeas y demás, uh -huh. que muchas veces pues no, lo, pues no lo somos, porque no nos han educado en ello. Entonces, perdóname que te haya robado parte del, del este, pero me parecía importante señalarlo en, en, este, en este tema. Y eh, pasamos de un sistema a otro sistema. Eh, vamos a abrir el, el melón del sistema sanitario. Eh, ¿Anne, te apetece empezar? Sí. <risa> Tengo unas cuantas cosas al respecto porque por cuestiones de la vida. Soy una persona que termina pisando en muchos hospitales y tengo bastante experiencia al respecto. Si bien nunca he salido del armario en, en un hospital, es que no he llegado a decir que soy no binaria ni cuando me he operado eh, para, para hacerme la, la mastectomía realmente porque sentía demasiada inseguridad. Eh, de lo que pudiera pasar ya pues mmm, menos aún eh, en el sistema de salud, digamos común, el usual y, y esta inseguridad, bueno por, por suerte a mí no me frena pero hay mucha gente que realmente lleva años sin ir a un hospital precisamente por esa situación y y eso es preocupante y peligroso. Eh, voy a empezar hablando de una cosa que me toca mucho eh, por, por situación actual y desde hace muchos años, eh, porque desde antes de saber que soy trans supe que era una persona que tenía eh, enfermedades mentales. Si bien serían las más digamos conocidas, eh, como son la depresión y la ansiedad, son enfermedades que muchas personas trans y según un estudio que no es muy conocido, pero creo que es de Transgender Europe eh, de no recuerdo qué año, tal vez 2017 creo. Eh, las personas no binarias somos eh, dentro del colectivo trans de las personas que más eh, depresión y ansiedad más porcentaje de depresión y ansiedad tenemos entre las personas. Creo que está muy formulada, muy mal formulada esa frase, pero se me entiende. Y, y eso está muy potenciado también eh, por toda la sociedad, evidentemente, pero mucho también por cómo se te trata desde el sitio desde el que deberían curársete, Porque si ya... No se trata bien a la gente con enfermedades mentales, ya si eres una persona trans, eh, que es algo que aunque en teoría no está patologizado ya, realmente sigue estándolo por, porque el cambio que hicieron hace unos años fue realmente ni mío. Y... Y porque aun cuando hubieran hecho bien ese cambio en el imaginario colectivo de toda esta sociedad, eh, pues eh, sigue siendo ese eh, la realidad. O sea, por poner un ejemplo en mi canal de YouTube, eh, es fácil que si en un par de días no entro en YouTube, eh, cuando entre de cinco comentarios, eh, tres o cuatro sean insultos donde o se burlan de mí o directamente me dicen que estoy enferme, que debería estar internado en un psiquiátrico o situaciones similares. Si nos ponemos en la situación de ser una persona que realmente necesita un ingreso <risa> por salud mental, la situación generalmente tampoco es muy buena en muchos casos, porque si, hay, si bien hay algunos hospitales que sí tienen situaciones que pueden ser más cómodas en cierto aspecto como puede ser tener tu propia habitación individual con tu propio baño individual hay otros hospitales que no donde tienes una habitación para chicas y una habitación para chicos y un baño compartido donde te obligan a ducharte todos los días que tienes que levantarte de tu habitación compartida con otras personas eh que evidentemente no son de tu género porque te encasillarán en hombre o mujer y te harán ir a ducharte a un baño donde, bueno, o sea, es, realmente estoy hablando de todo esto desde experiencia porque yo he estado ingresada y he estado ingresada en los dos tipos de hospitales porque me hicieron un traslado de uno a otro y... Y no recuerdo cómo, pero logré apañármelas para que no me obligasen a ducharme, pero estaban muy, muy eh, convencidos de que de, de conseguirlo, pero, pero yo logré salirme con la mía esa vez, entonces no sé realmente cómo funcionan los baños y me alegro de no saberlo. Pero si bien la primera situación podía ayudarme a estar mejor, la segunda situación me destrozó mucho, mucho, y terminé peor. Eh, estando peor ahí dentro de como lo estaba fuera y estaba muy mal fuera y, y esa es una situación que que no debería pasar, estás ahí para mejorar y si la el sistema de salud ya está muy mal y el sistema de salud mental está en muchos casos peor si te obligan a vivir una situación tan tan agresiva y tan dañina como lo es el vamos a ponerte en una habitación compartida con un montón de personas y decirte, bueno, este es tu género y te vamos a tratar así y eso destroza, destroza mucho la salud mental en un espacio en el que deberían estar ayudándote a sanar y eso es, es solo en cuestión de ingresos luego está... Eh, Toda esta situación de en el porcentaje de tan alto de personas que tenemos depresión, que tenemos ansiedad o incluso muchas cosas más, TCAs, eh, TLP o situaciones así, si no dispones de una cierta base económica, realmente tampoco, tampoco tienes asegurado que realmente te vayan a poder Tratar correctamente en salud mental ya no porque casi nunca te van a ver, sino porque probablemente nadie tenga ni la menor idea de qué significa ser trans, ya menos aún no binario, porque aunque se supone que deberían saberlo más aún... En Madrid, que es una de las comunidades en las que tenemos la suerte de que en marzo de 2016 salió una ley a la que a día de hoy todavía muchísima gente no le hace caso porque pues, muchísima gente todavía no sabe que existe y con muchísima gente me refiero a profesionales que deberían saberlo y comportarse acorde a ello, pues evidentemente si los profesionales no conocen eh, dicha ley eh, no van a cumplirla. Así es en salud mental como es en tu médico de cabecera, donde lo mismo puedes ir y decirle que eres trans, que quieres hormonas y que te digan que no te pueden derivar o que no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Otra situación eh, tremendamente agresiva es eh, la situación ginecológica, que en España por lo menos está puesto como una, eh, ¿cómo es? un servicio de salud eh, para las mujeres, lo que significa que si eres un hombre trans que se ha, ha conseguido cambiar el género en el DNI eh, pese a seguir necesitando ese servicio, no puedes acceder a él porque no, no eres... Una mujer y eh, el servicio de ginecología no es algo que necesiten solamente las mujeres. De hecho, hay mujeres que no lo necesitan. Es, es algo que necesitan varias personas, <risa> tanto hombres eh, como mujeres, como personas eh, no binarias. Y, y en ese aspecto, ginecología me parece un espacio que no está preparado para nadie, en verdad, me parece un espacio completamente agresivo con gente que no está preparada para tratar con gente que ha sufrido abusos sexuales, con gente que no está preparada para tratar con gente trans, eh, ni binaria ni no binaria, y creo, o sea, yo diría, eh, por la experiencia ahí, que es con gente que no está preparada para tratar con gente porque me parece de los servicios sanitarios más agresivos que he recibido en mi vida. Después, está la complicación todavía más añadida a determinadas personas, y siento estar alargándome tanto, pero es que son muchísimos puntos, creo que me he pasado de mi tiempo y lo siento. Algo que me, me gusta mencionar en todas las charlas, en las que tengo... Eh, participación es que en situaciones como pueden ser eh, una persona que una persona sea autista y que dicha persona consiga diagnóstico eso mismo eh, si bien puede beneficiarte en algunos aspectos por eh, ser una persona discapacitada que pueda gracias a ello acceder a un porcentaje de discapacidad eh, que le reporte algún niño tipo de beneficio puede ser una barrera inmensa que haga que mucha gente te diga que no estás capacitado para decir eh, cuál es tu género real y por ende no puedan hormonarte ni operarte eh, en la salud pública, lo que significa que necesitas disponer de... Otra vez un considerable capital económico simplemente para poder ser tú y vivir en una sociedad eh, que no te destroce. Porque en esencia las transiciones son básicamente para que podamos existir eh, de una manera un poco menos dañina en un mundo que no está preparado de ninguna manera para aceptarnos. Y ya está, de Guay, no te preocupes que vamos, vamos bien de tiempo. Que la parte anterior la hemos contado muy rápido. Eh, Dani, ¿cómo es tu relación con, con el sistema sanitario? Pues, eh, es... <risa> en realidad, mis, el, de lo que habló Anne, eh, cuando mencionas la ginecología, yo, por ejemplo, he optado por eh, pagar la ginecología privada e irme a espacios... Eh, sobre todo espacios que sé que o hay gente que yo conozca o que haya trabajado gente que yo conozca allí, donde me he asegurado de que, no, no son pro personas no binarias, pero sí son eh, personas no invasivas. ¿Por qué? Porque... Mis, mis primeras experiencias con el sistema sanitario aquí, aparte de que yo estuve en situación irregular, entonces ya al ser una persona en situación irregular ya tuve muchísima discriminación y escuché la frase de yo a personas como tú no las sé tratar, pues claro, desde ese momento yo ya empecé a tenerle muchísimo miedo y asco a, a ir al, al médico, urgencias y cualquier espacio sanitario. Yo también tengo la mala suerte de estar todo el tiempo en, en hospitales y de haber visitado las urgencias de casi todos los hospitales de Madrid porque o me rompo algo o tengo muchísimos problemas médicos por culpa de haber estado en situaciones regulares durante tres años en España. temas de ansiedad y de, y de depresión, eh, unidas al estómago. Entonces, eh, recuerdo muy bien que una de mis, de mis situaciones más incómodas dentro del Hospital Ramón y Cajal fue que, eh, en esos momentos yo ya había encontrado lo del de espacio este que antes era UTIP y ahora es la UIC que no ha cambiado muchísimo que es la unidad de identidad de género o antes era de trastorno de identidad de género y recuerdo que cuando yo descubrí que en el Ramón y Cajal que era mi hospital que me derivaban, estaba ese sitio, eh, fue el último hospital donde yo quería mencionar eh, temas de género entonces cada vez que yo tenía que ir a a urgencias, una de, las razones, una de las razones por las que tuve que ir a urgencias fue porque eh, descubrí que era intolerante a los anticonceptivos. ¿Cómo me di cuenta? Porque me lo, me, me lo, me lo, me, me lo tomé y eso me mandó al hospital. Estando en el hospital, estamos eh, poniendo que es una persona que ha tomado un antidepresivo, que es una persona que tiene depresión, que le han recetado antidepresivos, de a la que la dejaron sola en una silla de ruedas porque no dejaban acceder con una persona más. Pues en esas horas que estuve dentro del hospital, creo que de ocho enfermeras que interactuaron conmigo, unas me trataban en femenino, otras me trataban en masculino, y las ocho creían que me había, como que había consumido algún tipo de droga alucinógena. Entonces, eso para mí me creó muchísimos conflictos en realidad con, el quiero estar en un espacio en donde el personal sanitario no, sé, no tenga ni siquiera el respeto de preguntarme, no sé, qué soy, por lo menos. El, te acepto que desde una manera muy vasta me lo preguntes solo por el hecho que quieras identificarme, porque ya hay veces en las que cuando mi familia está conmigo en un hospital, cuando mi familia me acompaña a una cita médica, mi familia ya llega, y ya se queda mirándome y me dice, ¿pero pero esto qué es? <ríe> ¿Por qué todo el tiempo tienen que estar eh, jugando a, adivina qué género tiene esta persona? Porque a, a muchas, a, a, a mi padrastro le molesta muchísimo porque es, no te lo pueden preguntar, no pueden acercarse a ti, no pueden, yo qué sé, dar unas clasecitas de cómo tratar a las personas que vean desde un ámbito andrógino, o sea, que no, no pueden. Y, y eso a mí me pasaba también con la, con la ginecología. Es cierto que para acceder al ginecólogo aquí es parece que fuera primero la gincana de, de, las, de, la, de la comunidad, de la, del espacio sanitario. Es como, pues tengo que hacer esto para poder hacer esto, para poder llegar algún día después de seguirme la ginecología. Yo he accedido a la ginecología y una de las razones por las que tuve que ir es porque yo tengo distintos problemas hormonales que hace que um, se me suban, se me bajen y mi regla varía. Entonces, eh, cuando fui, obviamente, yo llegué a ginecología comentando que llevaba mm, dos meses sin regla, que había sangrado muy poco, estaba intentando explicarle lo mejor posible. La única cosa que se le podía ocurrir a la persona, a, a mi ginecólogo de ese momento, fue preguntarme si había mantenido relaciones sexuales sin condón. Esto. Lo único. Entonces, ya directamente me identificaron como mujer y mujer heterosexual. No, no puedes preguntarme, oye, ¿qué está pasando con tus hormonas? Vamos a hacerte un análisis hormonal. Cuando tú mencionas que no, ¿qué tienes que hacer? Yo en esos momentos tenía, tuve, que haber, tuve que decir, no, mi novia y yo no usamos un, un preservativo para penes porque no, no estoy embarazada y utilicé el neutro. Aún así... El médico lo primero que se centró fue, y en algún momento no has tenido alguna relación fue centrarlo todo desde mujer heterosexual, mujer heterosexual, mujer heterosexual. Y esa fue mi última experiencia con eh, el ginecólogo de la seguridad o social. Tuve que decirme, no más, no puedes estar más en estas situaciones, no puedes estar más en, este, en estos espacios, no puedes jugar a eh, el, el, lo de me quiere, no me quiere con los pétalos, y en vez de ser me quiere, no me quiere es... Ginecólogo bueno, ginecólogo malo, bueno, ginecólogo Entonces, ya fue un. Tengo que no, buscar. Porque, no. eh, mi hermana trabajó en una, en una clínica gine, ginecológica y tengo varias amigas que fueron secretarias en otras clínicas y decidí ir a estas clínicas. Entonces, cada vez que yo tengo algún tema de mis hormonas, o tengo que hacerme un examen hormonal, o quiero hacerme una citología o algo que tenga que ver con ginecología, voy a, a estos dos ginecólogos que sí les mencioné un poco el tema. No de forma explícita, sino que le dije que yo no, quería un, eh, yo no quería que se pasaran barreras en las que se hicieran obviedades que no, y, y se ha respetado, pero sí que es cierto que me tenía que ver obligada a buscar lo privado porque desde lo público no me, estaban, no me estaban protegiendo y no se había hecho ningún trabajo en el que, no sé, a, la, a, a una persona que necesita un médico, no tienes que insinuarle ninguna otra cosa. Y cuando una persona necesita estar en un espacio, lo que no puedes hacer es jugar a las adivinanzas y, y pasar totalmente. Con lo de los que mencionaba de que me llamaban el masculino y el femenino, me hacía... algunas veces gracia, otras veces me daba muchísima rabia, porque era estar en, en la camilla, o en la, el asiento, o en la silla de ruedas, o lo que fuera, y es, empiezan desde un género, cambian a otro, luego no hay ni una disculpa, luego no hay nada, y huyen. Sabes, es un, ay, porque, eh, claro, porque tú entonces ah, ah, y empiezan ya, se encuentran con, yo qué sé, se encuentran con cosas que para ellos se definen una cosa y definen otra, y entran en caos. Y en vez de decir, oye, pues, oye, pues, nada, directamente hacen un, ay, bueno, pues hasta luego, ya vendrá mi compañera, ya vendrá mi compañero, y es como... Vale, muchísimas gracias por hacer que no me sienta seguro dentro de, de urgencias cuando he venido a pedirles ayuda. Entonces, claro, es, es, es, es eso. El, yo sé que me he gastado muchísimo dinero en estos años y creo que ahora que me lo puedo permitir, eh, he preferido esto a encontrarme en espacios no seguros. También es cierto que con, yo he tenido que ir muchísimos años a, a psicología y la ginecóloga con la que me encontré fue... Mm. <ríe> perdón. La, ginecóloga, la, la, la psicóloga con la que me encontré fue una persona muy abierta y que me ha ayudado muchísimo y que creo que es la única psicóloga con la que me he cruzado, que me ha dicho, sí, te voy a llamar con... te voy a, voy a utilizar el, el pronombre que tú necesites Voy a amarte de la manera que tú quieras y el día que quieras hablarme de lo que tú quieras hablarme dentro de la comunidad trans, lo vas, vas a tener todo el espacio, no solo dentro de la cita, sino que con su correo electrónico, su teléfono y demás. Entonces eso también ha sido bueno. O sea que Hay cosas malas y también hay cosas buenas. Perdón por llevarme el tiempo, no no, no me voy a... No estoy mirando el reloj, y estoy mirando la pantalla, entonces no estoy... Ahí. Estoy no, otra. no os preocupéis, yo os voy mandando mensajitos por aquí, por el, por el Zoom, que en principio os tienen que aparecer ahí en la pantalla. ¿Caen? Eh, bueno, pues yo quería comentar, eh, es que también escuchando a Compas, como que me he acordado de cosas que se me habían olvidado. Eh, no sé, así ha, ha un poco de groso modo, eh, al final es que el, bueno, el mensaje, la situación que se provoca, el, el ambiente es esto que mencionaba Dani, ¿no? El, cuando tiene una situación económica que te permite buscar eh, un pues unos espacios, uno, unas clínicas, uno, lo que sea, en los que sabes que vas a estar seguro y al final acabas teniendo que poner tu dinero para sentirte seguro, ¿no? O sea que, qué peligroso es eso, que en el sistema, pues, la seguridad social, en lo público, no puedas tener un trato, ¿no? Y tengas que buscarte la forma de conseguir pagar para que te traten bien, ¿no? Al final, es que es como, es muy duro, ¿no? Y, y bueno, solo quería comentar una cosa que no tiene que ver con la identidad, pero que hablando lo que ha Dan, Cuando estaba hablando Dani, me he me acordado. Eh, yo el año pasado, pues acudí también a, a mi médico de cabecera, pues para temas de... Bueno, que quería hacerme una prueba de, de enfermedad de transmisión sexual, así sin una razón aparente, pero bueno, por confirmar que todo estuviera bien y tal. Y, y la respuesta de, de mi médica fue, tú utilizas condón, ¿no? O sea, automáticamente, ¿no? Esa presunción de heterosexualidad y tal, y, y del falocentrismo y, y tal. Y bueno, pues yo le conté pues, lo que decía Dani, ¿no? Pues yo, mi pareja es una mujer y demás, una bueno, mujer es cis, estábamos hablando en este caso, pero bueno, pues por estos temas no utilizamos condón, no sé qué. Y entonces como que me dijo que si no compartíamos juguetes o algo así, como que no había ningún tipo de posibilidad de ¿eh? que yo tuviera una enfermedad de, trans, de transmisión sexual, ¿no? Que es como... Tampoco me has preguntado cuánto tiempo llevo con esta pareja, ni qué tipo de relación tengo, ni, no sé, igual es una pareja abierta, es una, no sé, o poliamor, no sé, hay tantas opciones, ¿no? Pero que como que me dijo directamente, no puedes tener ningún tipo de enfermedad, no te preocupes, si, si eres lesbiana o lo que sea, no ya está, no, no tienes que preocuparte, ¿no? Y es como, pero, o sea, ¿en, ¿en qué se está quedando esto, no? Realmente. Y bueno, volviendo un poco al, al tema, de la, es que me parecía curioso comentarlo. Volviendo al tema de identidad y tal, como decían mis compas, al final tienes que decidir mucho cuándo sales del armario y cuándo no, ¿no? Hay veces que te ves en la obligación de decir que eres trans, porque quizás así entiendan algo de lo que quieres hacer, pero no es tan fácil decir que eres trans no binaria, ¿no? Porque hay veces que yo por lo menos he dicho, soy una persona trans, mmm, prefiero que des por hecho que soy un hombre o, o que soy una mujer o lo que quieras, pero mmm, voy a intentar no meterme en estos temas porque realmente no es un espacio seguro donde sepas que te van a entender y te van a acompañar, ¿no? Entonces al final es mucho estar tanteando espacio, estar con mucho miedo y, y como decían antes, es que hay personas que llegan a decir no voy a ir al médico o voy a evitarlo al máximo, voy a intentar, aunque sea una urgencia, no sé, solventarla de otra forma que no sea exponiéndome a esto, ¿no? Y, y al final es que estamos exponiendo nuestros cuerpos y poniéndonos en peligro por, por no tener espacios seguros, ¿no? Y, bueno, no sé, por ejemplo, con el tema de, de operaciones, si una persona con pecho quiere hacerse una mastectomía, lo que dice ahora mismo la seguridad social es que tienes que llevar dos años en hormonas, ¿no? Como que se supone que tienes que ser una mujer, eh, todo muy entre comillas, que mmm, quiere ser un hombre, lo digo así por el discurso, por supuesto, entonces tienes que hacer todo lo que se supone que haría un hombre, ¿no? Que es hormonarse, operarse, tener una apariencia tal, ¿no? No se, no se valora que, por ejemplo, quiera, mmm, pues no sé, quitarte el pecho y ya está, ¿no? O sea, no, no, si no tienes toda la apariencia opuesta y binaria, como que tampoco tengan esa posibilidad, que más de lo mismo, acabas teniendo que ir a la privada y gastarte millonadas en operaciones, ¿no? Que se supone que se hacen por la pública, quitando ya el tema de listas de espera y tal, que también es que la gente no puede aguantar eso, ¿no? y, y bueno, no sé, también de, de ginecología, que ya han comentado un poco mis compas y tal, pero, pero, no sé, yo por ejemplo nunca había ido a, a la ginecóloga, a la ginecóloga eh, y realmente no, no tenía conciencia de, del tipo de espacio que hay, ¿no? De, de la situación que se crea, que es que llegas y da igual absolutamente todo, eres una mujer. O sea, y, y no hablemos de lo que decía Anne, ¿no? De que seas un chico trans, de que en tu DNI ponga masculino... O, o no seas un chico pero ponga masculino, directamente dicen que estás en el sitio equivocado, ¿no? que tú no puedes estar ahí, nadie valora la posibilidad de que necesites ese servicio por razones biológicas. ¿no? Y, y a mí, por lo menos, mi experiencia en ginecología, que fui a una, a una, por una urgencia ginecológica hace muy poquita semana, por primera vez, fue un trato, un trato. además yo iba en una situación en la que pues, anímicamente, o sea, anímicamente y físicamente estaba... Mmm, no sé, muy mal, porque tenía unos dolores muy fuertes y tal, y yo no podía expresarme. Pero fui intentando decir, este es mi nombre, mm, sé que no es lo que aparece en la tarjeta, pero por favor, tratarme así. Yo se había intentado verbalizar que no era una mujer, de alguna forma, para que, no sé, para que no se me tratara así, ¿no? Pero es que automáticamente cogieron el nombre de la tarjeta, sin escucharme, en absoluto, y, y daban por hecho que era una mujer, y todo el trato en femenino, y, y lo que hablaban también, creo que son espacios en los que, no sé, te sientes muy vulnerable, tiene mucho que ver con los genitales y demás y que hay gente que no está preparada ni siquiera para tener en cuenta un consentimiento básico, tratar con personas que hayan podido tener pues, o situaciones de abuso, tal que puedan tener una relación con este tema muy, muy delicada, ¿no? y al final acaba siendo como no sé una muestra más de los espacios de poder y de las relaciones que, de poder que se, que se construyen en el sistema sanitario. ¿no? que Hay veces que dicen, mira, pues si veo una mujer igual esto no va a ser tan tan invasivo, pero al final no es solo eso, ¿no? porque si entra ya el género, ya es como otro tema. Pero no sé, a mí personalmente me llamó mucho la atención y, y es como una una binarización absoluta. Y, y hablando ya un poquito del tema de la psicología, que también me parece interesante, eh, no sé, muchas personas, ya no solo por ser trans o por tener cualquier otro asunto, pero en general mucha gente necesita ir al psicólogo, ¿sí? al vale, psicólogo, y, y no sé, creo que es un espacio también en el que somos altamente vulnerables y que realmente necesitamos ese, que ese espacio sea seguro y que se nos vaya a tratar bien. No sé, y creo que muchísima gente trans tiene mucho miedo también porque lo que se encuentra es gente que intenta o binarizarte o, o hacerte ver que realmente no eres trans, que eres una persona cis y que, que todo esto son problemas derivados de otra cosa. O, o incluso culpar a tu identidad de género de otros problemas que puedan no tener aparentemente nada que ver, ¿no? Y, y no sé, yo también, por ejemplo, en, en psicología eh, he estado con personas que me han dicho que igual no debería de visibilizar mi identidad, que igual debería dar por hecho que jamás nadie me va a tratar como yo quiero, y que tengo que acostumbrarme a eso, que no puedo exigirle algo tan complejo a la gente, ¿no? Que, que al final, no sé, cuando encuentras otro espacio, dices, es que realmente lo, lo único que necesito es que me respeten. Y, y no sé, al final son todos estos ambientes. Yes. Sí, me hacía gracia un poco lo que, lo que comentabais, el estrés, ¿no? que, que al final es lo que había dicho yo antes, que nos educan a, ce, a ser cis, ¿no? esto de la ideología de género, ¿te obligan a ser LGTB? Cuando sí. se está viendo claramente que nos obligan a, a ser cis y luego dentro de lo LGTB ya te obligan a ser o gay o lesbiana. Eso ya para empezar, ¿no? No, no existen otras cosas más allá de... De ello lesbiana y por supuesto de lo de tener más de una pareja ya no les explota un poco la, la cabeza, ¿no? Eh, ahora me gustaría entrar un poco en, en el ámbito eh, pues más social, ¿no? Eh, de que habléis cada una de, de vuestras experiencias, eh, pues como, como queráis, ¿no? Desde el punto de vista familiar, de amistades, ¿no? El, el cómo lo vivís. Eh, Dani, ¿tú cómo, cómo lo vives? Pues, es gracioso porque creo que la última, la última cosa que yo esperaba al salir de la armaria con una persona no binaria, fue eh, la frase que todo el mundo dijo, por fin. Solo les faltaba poner en neón y, y, y con muchos signos de exclamación, por fin, Dani. ¿Por qué? Porque cuando yo lo mencioné, o sea, cuando yo lo... Lo hice público, lo hice público a una asociación, estaba yo dentro de un, de un espacio ya LGTB. Entonces yo lo primero que dije fue una semana antes, hola, soy Dani, tengo tal edad y soy una persona bisexual. La semana siguiente fue, hola, soy Dani, soy bisexual y soy una persona género de género fluido. Entonces claro, todo el mundo se quedó como en plan, ah, pero claro, fue hace ocho años y fue con personas que dan entonces, cuando yo lo hice con mis amigos cishetero, mis amigas cishetero, mis amigas lesbianas, mis amigos gays, mi familia, todo, cuando lo mencioné, es que fue todo el mundo diciéndome, Dani, yo estaba esperándolo de hace años y nada que lo decía. ¿Por qué? Porque yo en estos últimos años lo que he hecho ha sido inyectar no binarismo por toda la casa, inyectar no binarismo en todos mis ambientes, en todos mis espacios, que para mi familia era, ya era un tema, que era como si estuviésemos hablando... De, de, es cierto, mi familia, mi familia ha trabajado dentro de la política de, y mi madre creó una asociación y demás. Entonces, claro, era como si hablábamos de esto, hablábamos de esto, hablábamos de esto otro, hablábamos de esto otro. Cuando yo empecé a mencionar solo a mi madre, obviamente sí que es verdad que aplaneé un poquito el terreno para que nadie se fuese a caer para que a veces puse a caer en cosas que no eran, pero ya era normal que mi madre en sus conferencias utilizara el neutro, ya era normal que mi hermana en sus trabajos utilizara el neutro, ya era normal que mi padrastro eh, dijese, sí, yo no entiendo cuál es, eh, él es un ocromagnoncito, entonces, él cuando habla de las cosas es muy, yo no entiendo porque la gente no lo entiende, maldita sea, y se desespera. Entonces, claro, ya era normal, y ya era normal para mi mejor amiga, ya era normal para mi exnovia, ya, bueno, para mi novia siempre lo ha sido, porque obviamente yo a mi novia se lo dije en el primer día, pasa esto, esto y esto, y me dijo, ah, pues, muy bien, también es cierto, ella, antes de salir conmigo, nunca había salido con una persona con, con vagina, entonces es cierto que para ella ha dado todo, ¿qué se puede hacer? Si es que cada quien tiene, cada, cada quien tiene su realidad. Entonces, claro, cuando yo salí del armario y lo dije, yo tenía muchísimo miedo y ese miedo se disipó al, en el momento que todo el mundo me dijo, por fin. Ahora es cierto que mi familia...